Bueno, acá hay policías que te roban celulares, lo sé por experiencia, me, me chorearon acá, pero. Um, por esta pelotudez, en realidad, si, si lo vas a suspender, suspenderlo por la música de mierda que puso y encima porque usa TikTok. O sea, porque es medio retrasado mental. Me eh, escucha, escucha, escucha, escucha al Arnángelus de. No sé. O sea. Su porque usa TikTok y su retrasado. Y ahora, el to, y ahora el, tonto retrasado, y ahora el tonto retrasado, y está haciendo, está haciendo un envío vivo de TikTok viendo un video de él. Diciéndole que los que usan TikTok son retrasados ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! Yo voy a cortar esta parte, te juro, voy a cortar esta parte Y lo voy a subir a YouTube mañana Corto esta parte y lo subo a YouTube mañana Porque soy un puto retrasado que estoy haciendo un live Después de decir eso en un YouTube En serio, me lo merezco, por tonto lo puede suspender, pero nada, no para que se ponga a bailar, no sé cuánto.